¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal. Y hoy os traigo la sensibilidad de Wolfish, ¿vale? Hoy os traigo la sensibilidad de Wolfish. Que, chicos, eh. Como veis, Wolfis es un maldito crack Y es de mando, cosa que a mí me encanta porque todo el mundo defiende al teclado de ratón Obviamente es un poquito mejor en el tema de edición y todo Pero es que yo soy de mando y no me acostumbro a jugar en teclado Entonces, pues mis ídolos de Fortnite son Wolfis y Letze Que para mí son los mejores de mando, sin ninguna duda Y Faceway, pero bueno, bueno eh, FaceWay ya no era tanto como antes y bueno, Wolfis y Letze para mí es uno de mis ídolos de Fortnite, como ya he dicho anteriormente Y os voy a enseñar hoy la sensibilidad, cómo juega mi señor Wolfis, ¿vale? Aquí, de fondo, os dejaré unos highlights Pero antes, no olvides seguirme en Twitch, que estamos regalando pavos de Fortnite Bien chicos, empezamos con la vibración desactivada, un 2,7 en construcción y un 2,5 en edición, 45% sensibilidad horizontal de la vista y 43% horizontal, vertical, perdón, vertical de la vista. Y eh, recordar tener la vibración desactivada y editar tiempo de pulsación al mínimo, es muy importante tener eso ¿vale? en cuenta porque la vibración aunque no lo creáis nos hace fallar bastantes balas. Pero si bueno, si se siente más cómodo teniendo la vibración, pues bueno, ahí ya eso es Ustedes, vale, lo que deciden es Bueno chicos, luego de la sensibilidad de apuntar con la mira Tiene un 8% horizontal y un 8% vertical Y los potenciadores al 0% en todo, vale 0,0 segundos también Luego sensibilidad avanzada tiene un 0,01 segundos O sea, lo mínimo Y curva de control de la vista Lineal, intensidad de la asistencia apuntado Obviamente al 100% Hay que aprovechar que somos de mando gente Hay que ponerlo al 100% La sensibilidad de apuntado, vale eh, Recordar, chicos, no le hagáis caso a los youtubers que dicen que lo pongáis al 98% de la intensidad Eso es mentira, ¿vale? Eh, es mentira El 100% obviamente es lo mejor que podéis hacer Así que no le hagáis caso a los youtubers que dicen que no se pongan al 100% Y bueno chicos, ahora vamos con la sensibilidad de uso Que no es lo menos importante eh, bien, la zona sin uso Ahí os voy a decir una cosa, no es la de Wolfis, ¿vale? No le hagáis caso a esa sensibilidad de uso Esta es la que yo recomiendo Para la gente que tenga el mando roto como yo Que se le mueve un poco el personaje, bueno, recomiendo esa sensibilidad de zona sin uso 25-27 Pero si tenéis el mando recién nuevo Y que no se mueve nada, pues bueno, ponerlo al mínimo Que es como lo tiene Wolfis, ¿vale? Lo tiene al mínimo, al 5 y 5 pero bueno, eh, yo la tengo así porque ve bastante mejor y se los recomiendo totalmente para la gente que, bueno, le pase lo mismo que a mí, que el mando se le mueva solo. Y bien, una vez dicho esto, ahora sí que sí vamos a con el setup que tiene Wallfish. Voy a hacerlo muy general, en plan voy a explicar las cosas básicas y si queréis informaros más, pues bueno, tenéis Google para verlo, ¿vale? Bien. Aquí como vemos utilizan un monitor Alienware Un controlador Scoof Elite Unos auriculares Logitech Una silla gaming Y eh, la Nvidia 2080 Ti que Es bastante buena La Intel Core i9-9900 Que es la bomba, o sea es de las mejores que hay 64 GB de memoria O sea, una barbaridad Y una SSD de 1020 GB Que no está nada mal y bueno ahí está la plaza que la verdad no la conozco pero seguro que es de las mejores para llevar todo ese equipo Y bien chicos para ese equipo eh, lo pone todo las texturas al bajo y la distancia al medium No lo entiendo el porqué si eh, la verdad tiene un equipo bastante potente Y juega a 144 FPS pero bueno chicos es la verdad que no sé por qué utilizar esos ajustes Y bien chicos de fondo os dejaré la configuración que lo utiliza en construcciones y bueno, aquí ha terminado el vídeo. Dale a like suscribiros si no lo estáis. Y recordad, cualquier duda déjámelo en la caja de comentarios. Hasta el próximo día. Adiós.